Señores, y hablando del concierto de Ana Gabriel, fue algo impresionante la humildad de la Luna de América, de Ana Gabriel. Al, en medio del concierto, le informaron que estaba Yailin, la más viral. Hace algunos meses atrás hubo, un, hubo una crítica de parte del público porque en un live le, le escribió, tú conoces a Jailin. Y que no la conocía, y es como, y por eso yo tenía problemas con los urbanos de San Francisco. Sí, sí. Porque tú no has escuchado mi tema. No, no pues si no lo he escuchado, no, obligado, no lo he escuchado. No si ella no conoce, no conocía a Jaileen, era válido. Entonces la gente comenzó en eso. Ella hizo un video pidiéndole disculpas y aprovechó su presencia en, en el concierto para pedirle personalmente disculpas. Eso lo me hizo llorar a mí eso. Sí. Sin duda fue uno de los momentos más eh, emotivos de todo el concierto, de todas las funciones, de las dos funciones de Ana Gravina. Antes, antes de, de, de ver el video, de darle la, larga a este tema, yo quiero uh -huh. opinar o decirle algo a estos que, esta persona que usted la ve en Instagram acabando con los artistas dominicanos. Vamos a educarnos en el único país que acaban sus artistas es en este, okay, okay. y a los comunicadores a todo el mundo, si a usted aplíquelo como a mí como yo si a usted no le gusta la música de Yailin no la escuche, no la siga porque a usted no le interesa no venga y comente una barbaridad en una página pública usted acabando porque a pesar de todo es dominicana y lleva tiene su derecho igual que usted lleva una cédula que dice que es dominicana entonces vamos a apoyar a los artistas si usted no le gusta usted agarra no la sigue pero tampoco la tuya la tuya claro tiene porque se ve feo, miles de comentarios ay que perdió su tiempo no muchísimos artistas a mí no me caen bien no me gustan y yo no los sigo pero no dejo de destacar eh, el éxito que ha tenido sea explícita su música o no, lo ha logrado. ¿Lo entiende? Pero no debemos nosotros, como ser humanos, porque Dios está. Ustedes no creen en Dios. El que critica, el que habla mal de otro, no cree en Dios. ¿Por qué? Porque Dios le va a pasar su factura allá arriba. Cuando le saquen ese litín allá con San Pedro, que no coge esa. Entonces, ¿y qué? ¿Y ¿qué es esto, papá Dios? No, espérese lo que usted hacía, vea. Bajo el cielo. Dios todo lo Entonces, ve ¿San Pedro viene sabe. siendo el asistente de papá Sí, Diego. la mano derecha, y mejor amigo, la mano derecha. Vamos el a ponerte ahí en la puerta sí, para que tú veas, para es que, que te busque lo tuyo, lo dijo papá El Dios. bla, el bla, de el, como el, el alfa, ejemplo. El alfa, San Pedro es el bla del el el alfa. El bla, el bla. Pues bien, incluyendo, vamos a incluir, al, a, a incluir al bla. El bla es la mano derecha del alfa, que siempre Ajá. anda el moreno, que siempre anda con él. Así calado y la vida estoy, igual que él. Ah, que todo el mundo, usted lo ve criticando este moreno tan feo con el alfa. Él es su confianza. El Alfa se puede dormir con un millón y él está ahí cuidando eso. Mm. ¿Y Cada, quien, ¿no? Cada quien tiene su gente. Usted debe de dejar ese mal vivir. Usted tiene, deben de dejar eso a los artistas, a la figura dominicana. A usted no le gusta un programa, una televisión, una comunicadora. Usted hay más, muchos canales y más y en Telenor. Muchísimo, muchísimas opciones, pero no esté... Porque entonces yo chequeo comentarios malísimos. Y entro, y el perfil, digo, pues, entonces no es válido su comentario porque usted no es nadie. Sí, no, no son nada. Claro. ¿Tú me entiendes? Entonces vamos a educarnos, nosotros que andamos en las redes, a ah, no me gusta, no la sigo. para esto con lo otro, no, ya. Eso ¿Tú me es Eso nosotros debemos corregirlo. No darle eh, fuerza a estos comentarios, venir a comentarle abajo, no. Usted comentó mal Yo hasta se lo bloqueo Bloqueo de una vez Porque usted Usted está infringiendo La ley infringiendo, infringiendo. Yailin Se ganó su disculpa Porque fue En primera fila Se sentó ahí y Lloró Antes de ella Ella estaba llorando Antes de, de, de que ella Se diera cuenta Que estaba ahí uh -huh. Y le llevó Un ramo de flores Y un, y un collar Y un collar ¿Me entiende? Un detalle que para toda ya ella, ella puede morirse. Dio la libre y ya ella cumplió uno de sus sueños, que lo puso en Instagram, que era conocer a Ana Gabriel. ¿No entiendes? Entonces debemos, como dominicanos, apoyarnos más y dejar ese envidia, esa angurria. ¿Eh? Una mujer que está bellísima, Yailín. Muy linda. ¿No entiendes? Bella, una muchacha que usted la compara con el primer video de Yailín y es del cielo a la tierra. Claro. ¿No entiendes? Entonces, vamos a ser más dominicanos y dejar todo ese odio y, y buscar más de Dios. Cuando usted sienta odio por una gente, ore por él para que usted vea que Dios le va a bajar la pesada, incluyendo a usted, Villalona, que Ay no quiere saber de claro, ¿Cómo que no? Claro, <ríe> no, ato, tú con cosas que no, no, no, recuerda ¿Cómo la pausa? <risa> que tiene calor. <risa> Ay, Dios, Bueno, vamos. Cae, me me me calor. Entonces yo le decía que fue un momento muy emotivo lo de ocurri... lo ocurrido el fin de semana en el concierto. iba a, eh, a llorar eso y, y, y no pudo no lo pudo contener las lágrimas de la emoción Ana gravier luego de que le dedicara las disculpas, que no tenía que hacerlo porque bueno, vamos a explicar un Vamos a explicar un poquito más bueno, adelante. Pero no, no, no, me, cómo que quién es usted para decir que ella no podía hacer eso? Espera, porque no ahí es que, que me no, que me encojono de una vez. Pero pero, pero por qué no podía hacerlo si la vio ahí? Le informaron en el radio, pero, está la artista en el frente suyo. Ok, pero es decir que es importante en ese gobierno. Néstor, Ey, agradar. recuerda que en el programa en programas anteriores nosotros hablamos de que el origen de lo que pasó, que Yaelin, que Ana Gabriel dijo que no conocía a Yaelin, entonces eso lo que pasó fue que los fanáticos de Yaelin fueron contra ella y ella entonces tuvo que disculparse. Eso obviamente demuestra el nivel de calidad del ser humano que es Ana Gabriel. Exacto. No tenía que hacerlo, pero aún así lo hizo. ¿Por pero por, por, pero por le salió, ¿cómo exacto. que no? Si ella decidió vamos, ella vamos hacerlo, a ver el video, porque okay. la vio vamos a ver el video para pues ver el momento de la disculpa de la, de la muy, muy y realmente eso se, se, se ve bastante pero explícale eh, eh. porque es que él dice que no, que no debía pero, fue un pecado eso no un pecado pues eso no fue un pecado ella se sintió no bien pecado, pero ella no pero no, pues nadie está diciendo que hizo nada malo ella lo vio ahí y quiso hacerlo personal personalmente aprovechado claro. eh, la humildad que usted no tiene Claro, ella quiso aprovechar claro. el Villalobos en el momento, no. ganarse la República Dominicana con eso, ya. de ahí a ahí, y ella vio que es una fanática porque está llorando desde que empezó. Desde que, desde empezó, que empezó el empezó. concierto, mm. está llorando, es fanática. No fanática. quiero saber de no, Anuelo, deje de seguir también. Si sí, no, porque anda diciendo que, que le gusta G ahora. Y esa ¿Sí? Ratita. ¿Qué cosa? No, porque muchacho, el muchacho, el muchacho lo estupefaciente, que utiliza. Que me, sí. Lo tiene no, no, lo que pasa es que ahora sí. está en, en, facturando con eso también. ya sí. lo es tiene En las redes sociales eh, se han puesto a decir que lo, el, eh, el la explosión de sentimiento ¿verdad?, de Jaelin en ese concierto fue precisamente por eso. ¿Por qué? Por lo de Anuel. No, me, pues, no sé porque a mencionar favorita y verla en vivo. Eh, el hermano, Jaile, delumina. Usted cree que Yailin está pechado de verla de ese hombre. Pues, va a seguir tiene tiene su sentimiento cuando sí. viene a ver ella, ella está amando queriendo a alguien que no lo puede tener también ¿Ya? que antes de eso le mandó un mensaje y le dijo eh, todas las canciones ya que te acuerden a mí va, y la bloqueó <risa> eh puede ser eso ¿Tú entiendes? Porque usted no sabe el corazón de nadie. Claro, claro. Yailin sí, claro. es una figura, ok, pero Yailin te nomina. Uh -huh. El 24-7. Aunque tenga su dinero, pero ya tú sabes que es una persona de sentimientos. Y no hay más dolor que aquel que lo quiera ocultar. Muy bueno, gracias. Es cierto. Si usted quiere ocultar un dolor, eso lo va a matar porque usted no quiere, usted no puede expresarse. Una uh -huh. no vez que llaman, enamoramos a Camila, y no puede. <risa>